Muchísimas Bien, adelante, gracias. Carolina. Muchísimas gracias, amado, Georgián, Julio, Francis, y a toda la gente que está con nosotros día tras día. Podemos recibir el feedback de cientos y cientos de ciudadanos que nos escriben y que están con nosotros. Mire, quiero plantear lo siguiente, y de hecho, luego de que pues, planteé el tema, me gustaría escuchar el parecer de cada uno de ustedes, y si es preciso de algunos amigos previdentes que nos llamen. Sobre el tema de... La segunda vuelta, la posible segunda vuelta en República Dominicana. O sea, hay mucha gente que entiende que es eminente ya eh, el hecho de que la tercera fuerza, eh, si se quiere, nacida luego de la salida del expresidente Fernández del PLD, la división del mismo, esa situación que venimos arrastrando desde las primarias de noviembre, del 6 de noviembre, la suspensión de las elecciones municipales, luego la realización de la misma... Mm. Eh, el hecho de que eh, la oposición ganara importantes alcaldías o más, eh, un porcentaje más alto que el gobierno de turno y otros eh, elementos que se han sumado en los últimos meses o en las semanas recientes a raíz del tema del coronavirus nos lleva a plantearnos lo siguiente ¿Qué posibilidad de ganar tienen los candidatos principales por supuesto de la CPRM con Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Hay una campaña eh, estratégica disfrazada de ayuda. Que qué bueno, por, por lo menos están llegando las ayudas, pero son campañas eh, muy fuertes las que se están realizando a través de las redes sociales y hasta algunas de mal gusto, realizadas eh, de, ambos, de ambos bandos, pero más veo, y, y no sé, interés de, de irme para ningún lado, desde los oficialismo veo algunos videos que se están haciendo por ahí, muy descabellados, hasta de mal gusto podría ser. Son algunas de las situaciones que se están presentando en este momento en torno a las imágenes o las principales figuras políticas. Tenemos a un Luis Abinader, que debió de salir a las calles a trabajar y a decir estoy presente. Mi compañero Julio en un momento decía que no, que eso es de manera eh, con el interés social que le ha caracterizado. Pero hay que decir que Gonzalo realmente fue quien inició a estar en las calles. Más allá de las estrategias de políticas para decir estoy aquí y venderse como el buen samaritano, fue quien inició en las calles. Eso no podemos negarlo. Luego se suma Luis Abinader que sale pues, de, de su casa y empieza a hacer donaciones, a dirigirse a los pueblos. Eh, ha venido acá a la región, ha estado en diferentes puntos del país, ha hecho donaciones. Señores, nada más y nada menos ya están iniciando las encuestas a medir a los candidatos políticos. Ya están saliendo estas eh, proyecciones que se venden de uno y otro. Esto de, sabemos que de alguna forma eh, marca tendencias. Eh, cuando nosotros vemos, o los dominicanos ven que hay un candidato que lleva la carta delantera o que tiene más posibilidades de ganar, hay una inclinación, hay una inclinación a ese que se da por ganado. Hemos visto las dos más recientes encuestas con una disparidad increíble en, en torno a un y otro candidato. Por ejemplo, tenemos esta encuesta donde dice que Gonzalo Castillo ganaría a Luis Abinader con un 40%, o sea, con un 40%, y Luis con un 38%. Tenemos otra que sale también, donde da ganador. En esta, la dejamos en la imagen, en esta me sorprendió ver el nivel de aceptación que tiene el presidente Medina en los dominicanos, de un 72%, pero eso es una cosa, eh, pero demasiado grande, o sea, no puedo eh, creer que le bajen algo, que, le bajen algo. <risas> que los dominicanos valoren tanto y, y bueno, si es verdad amén, que todo el mundo entienda que me López, un 72% es una cifra muy elevada en términos porcentuales eh, un 72% de valoración en esa encuesta donde también da a que ganaría con un 40% un 72% de valoración al presidente Medina, eso por un lado tenemos la otra encuesta donde da ganador a Luis Abinate con un 54%. Con un 54 Hay otros elementos que valora, pero solo nos limitaremos a eso. Tenemos eh, el porcentaje que le da a, a Gonzalo es de un 28, me parece. Eh, pero ahí está. Las dos más recientes eh, eh, investigaciones y resultados arrojados por los dos principales candidatos. Lo que nosotros tenemos ya eh, a cuestión de, estamos a 30, de un mes, eh, bueno, no, dos meses, mayo, julio, dos meses para las elecciones, julio 5. ¿Qué podría pasar en estos dos meses donde hay una carrera por posicionarse como el mejor, eh, como la mejor opción ante los dominicanos? Tenemos al oficialismo tirado en las calles, pero de manera agresiva si se quiere y sin. Eh, querer eh, echar debajo al candidato, pero hemos visto cómo ha tomado una principalía importantísima, si se cree representación del gobierno, o lo vemos eh, haciendo papeles de o asumiendo el rol de relaciones exteriores. Todos los dominicanos que han estado parados, si hay uno que desde el estado de manera oficial, pues haya realizado un vuelo, me parece que sí. uno no recuerdo de dónde fue que trajeron esos dominicanos, pero todos los dominicanos en el extranjero han sido de la mano del candidato oficialista. El ejemplo que ustedes citaban eh, con lo que pasó en Puerto Plata, o sea, una inmediatez eh, increíble, una inmediatez increíble, y de hecho, luego de los horarios del toque de queda, que al parecer solicitan un permiso, o no sabemos si la oposición también hubiera eh, solicitado, tenido el interés de hacer esto también fuera tan rapidez, esa solicitud de permiso para ir a colaboración. Tenemos, eh, y hay gente que dice: Gonzalo, no sale hasta en las mascarillas. Por el otro lado, tenemos eh, el tema de la oposición, la limitación económica que puede tener, porque no es lo mismo eh, un candidato oficial que el de oposición. Y ese, esos planteamientos digamos, que hemos estado haciendo, el tema de corrupción, la no transparencia, eh, la deslealtad que existe para uno y otro hacer. Eh, estas campañas porque no debemos deslegar, estamos dando ayuda pero somos políticos, entonces detrás de esto habría que hacer el siguiente el siguiente planteamiento, si no estuviéramos en tiempos electorales, estarían aún así tan en, en, enfáticos, tan interesados en estar en las calles, como el ejemplo que ponía precisamente anoche Yo decía, si estuviéramos en las elecciones municipales estarían los candidatos de febrero en las calles estuvieran recibiendo en la casa si las elecciones municipales fueran eh, ahora en eh, Vendera, pero ya pasó y la mayoría están guardados ante todo esto, cierro porque se nos fue el tiempo me parece eh, no, no, no, no, no, el... no, no fue, fue un error aquí de la... fue, eh, bueno, un error, <risa> pito. sí, o sea, sí, pintó realmente... demasiado claro. rápido eh, hago la siguiente pregunta: planteado este panorama eh, desde el 6 de noviembre, el coronavirus, la principalía de uno y otro candidato, todo lo que se ha visto envuelto, dos meses para las elecciones eh, presidenciales y, y a nivel eh, legislativo, ¿entienden ustedes que habrá segunda vuelta en la República Dominicana, teniendo como tercer elemento al, al señor Leonel Fernández? Adelante Amado, vamos a hacer un en breve bueno, para ver el ok, cómo ok. Ok, hay que tomar en cuenta varios varios El primer primer de que hay que tomar tomar en cuenta es que que PLD todavía todavía sigue la un partido la mucha fortaleza mucha fortaleza. Y, la, y la, la prueba es la siguiente. En las elecciones municipales, eh, la diferencia porcentual entre PLD y PRM son 6 puntos porcentuales. Estamos hablando de que el PRM obtuvo un 40% de la votación y el PLD un 33.6%. Estamos hablando de seis puntos y algo que se redondean a seis puntos. Lo que significa que para el PRM ganarle al PLD tiene que emplearse muy a fondo. Hay otro ele otro elemento que hay que tomar en consideración es que en medio de esta pandemia el PLD ha aprovechado la circunstancia y su candidato también con la finalidad de que de, de poder subir unos puntos y eso. Se ha hecho con toda la mala intención, buena intención, como usted lo quiera poner, pero se ha hecho. Y hay que entender que está repercutiendo en favor del candidato del PLD. Ahora bien, ¿cuál es la piedra en el zapato del PLD? Leonel Fernández. Es decir, la merma que pudiera provocar Leonel Fernández la va a provocar en el PLD, no en el PRM, en cierto modo. Podría en el PRM, pero muy mínima quizás ahora en el PLD sí, va a provocar una merma al momento en que los candidatos salgan, porque recuérdense que estos análisis los estamos haciendo en base a las elecciones municipales, que no crean esa efervescencia que crean las elecciones presidenciales, esto es un país presidencialista. Eh, pero, indudablemente, que el PRM, para poder lograr una primera vuelta, tiene que emplearse muy a fondo. Hay gente que le está planteando a Luis desde hace tiempo, y no sé eh, qué ha pasado con eso, que haga un acuerdo con Lionel desde ahora para lograr para lograr colarse en primera vuelta. Si no es así, probablemente aquí haya una segunda vuelta. Vamos a ver, Julio. Bueno, en este caso, eh, analizándolo, ¿verdad?, políticamente, como hace un análisis, eh, sin pasiones políticas, todos sabemos... No, que entonces, sí, sí, no porque de no, porque una vez el que su militancia se, se, la ponga se suben los <risa> ánimos <risa> de una vez gente que se quille, gente que se pone bravito. El PRM que logró una, una cantidad de votos importante, sabemos qué pasó, ¿verdad? Sabemos que naturalmente sacó beneficio de una protesta inmensa que se dio en la República Dominicana de rechazo ante una situación que se dio por la suspensión de las elecciones. Eso hoy no es, no es así. Todo el mundo sabe que esa cantidad, eh, eh, porque en ese momento el PRM estaba en su mejor momento y el PLD en su peor momento. Ya eso cambió. Hay que ver qué va a suceder de aquí a julio y qué, cómo se muestre el candidato presidencial Luis Abinader frente al candidato presidencial Gonzalo Castillo. Eh, sigue siendo, Leonel, eh, la pieza clave para eh, eh, estas elecciones en primera o en segunda vuelta, pero... Hay que ver qué pasa de aquí a julio eh, y ver las mediciones que se hagan a partir de todo esto que ha sucedido y cuando más o menos baje un poquitico la situación de la crisis para ver cómo el pueblo da luz a la gestión del PLD o, o del gobierno, eh, la gestión de la crisis y ver si lo castiga o lo premia. Por eso es muy probable de que lo que suceda con la crisis, que por eso yo decía que había mucha, mucha gente que querían que muchos muertos, porque sabían que el pueblo iba a castigar al gobierno por haber mal manejado la crisis pero si la crisis, si el gobierno sale bien de esta crisis es posible que el pueblo lo valore como bien y entonces también pudiera ser que le vote a favor como una especie de premio y en contrario, si no lo hace bien, lo castigaría mire antes de que... Señora, miren, Julio, dame, dame 30 segundos si es que yo no sé si todos ustedes tienen monitor en la casa están frente a un monitor, frente a un televisor no lo sé ...pero lo que está frente al televisor... ...chequea las fotos que han estado poniendo... Eh, Entonces, ...con relación... Llama, al, ...te voy a dar la respuesta... ...yo dentro de mí, por un asunto... de rapidez este tiempo, le quería hacer la, el llamado... ...a nuestro coordinador y producción... ...que qué pasa, que solo ponen la imagen... ...donde da ganador... A Gonzalo Castillo. A ¿Ay? Unidos, no, yo no. Estamos. Pero no es Yo no, pero mi la tengo ahora? Óigame, yo lo que quiero decir es que si usted le hace un análisis facial a esa foto donde está la foto de Gonzalo a la izquierda y la foto de Luis a la derecha, usted le hace un análisis facial para ver lo que usted opina de esas dos imágenes. Era lo que quería decir. Yo no, ver, no puedo verla, déjame no, ver. Mírenla <ríe> ahí. 54, ahí, está, ahí está en pantalla en este momento. Pulvia. Adelante, Fulvio. Miren, señores, la Junta autorizó, le dio permiso a varias encuestadoras, empresas encuestadoras. Yo quiero que me señalen una de esas empresas encuestadoras que haya hecho un trabajo científico estadístico donde Luis Abinader no se va en primera vuelta si hay un candidato malo en toda la historia que yo tengo de vida política ese se llama Gonzalo Castillo yo lo que todavía no entiendo por qué lo eligieron entre tantos otros que tenían condiciones muy superiores al que eligieron lo eligieron por Penco lo eligieron por yo penco. sinceramente eh, como si le aborreciera el poder, como si ya estuvieran hartos de tanto dinero como que ya me quiero ir de vaina. Eso es lo que parece. Ahora bien, el factor tiempo es un factor eh, lamentable en, en vida política para tratar de repuntar. Cuando hay un candidato que tiene una tendencia hacia abajo y que no crece, aunque le inyecten esteroides, no crece. Eso en dos meses es imposible. Y la concepción que tiene el pueblo del manejo de la crisis, eso tampoco en dos meses se va a cambiar. El factor tiempo les adversa y el, can y el, y el pésimo candidato que poseen también lo adversa. ¿Por qué andan detrás de Leonel, muchísimos eh, dirigentes del PLD, del gobierno, del mismo gobierno, Claro, eh, medio escondido de Danilo verdad, pero andan detrás de él ofreciéndole villas y castillas, porque no ven ninguna posibilidad. ¿Y por qué han dejado a Gonzalo solo? La mayoría de esos funcionarios. Le han entregado que okay, el ministerio de obras públicas, cancillería, entre pero eh, lo han dejado solo, porque no ven posibilidad, ninguna posibilidad en la, en la, en la forma real de ver la cosa. Sin fanatismo. ¿Que Gonzalo no cuenta con el apoyo de los funcionarios de alto nivel del PLD? Lo han dejado solo, lo han dejado solo la, la, la mayoría. Dando patadas patada en, patada patada patada patada patada en el aire y se, y se sienten más representados. Y se sienten a veces avergonzados con tanta gonzalada. ¿Cuándo se ha visto a un candidato que no le permitan hablar ni participar en los medios públicos? Pero él está hablando muchísimo. Sí. Eh, ahora la madre dice a llévenlo trabajar. Lléguenle al otro programa. No, no pero lo que está diciendo. Oye, Fulvio, él ha simplificado su discurso no, en eh, decir: Vamos arriba a trabajar. Ah, qué bien. Carolina, tenemos una llamadita, si la permites. Claro, sí. Bueno, estoy adelante. Buen día. le habla Juan Francisco. Presidente de la Junta de Vecinos de la Comunidad San Pablo. Adelante. No hay duda, no hay duda que el presidente Gonzalo logrará su objetivo. Y aquellos que están en los puestos del Ministerio Público haciendo lo que le da la gana, pagarán las consecuencias. Ah, Ay, pero el primero no, que tiene es? que pagar la consecuencia de él porque él, está, él tiene un asunto pendiente con Odebrecht. Ay, Dios mío. Claro. Bueno. ¿So ¿Qué, qué es esto? No, Él tiene que pagar es? el primero a él entonces. Ay, Dios. Bien, cuenta. hay una información que pasar, muchachos, de la apertura gratuita del canal 15, eh, o sea, del canal de Univision, canal 15 y el 345 HD. de la imagen ahí? Así mismo es, así mismo es. Y es que Telenor, a propósito de la situación de emergencia que estamos viviendo en todo el mundo, pero especialmente en la República Dominicana, a partir de ayer, ¿verdad?, eh, ofreció la apertura del canal Univisión a todos sus clientes sin costo adicional, es decir que por lo que usted tenía que pagar es totalmente gratis. Dice, este nuevo canal se suma a la programación de Telenor y está disponible de manera gratuita.